Bienvenidos al Podcast Sostenible. Traso Sostenible. ¿Se puede vivir de un consumo que ayude a regular los sistemas y procesos de la Tierra? Al momento, pienso que no existe tal cosa. Sin embargo, podemos comenzar a crear y o generar ideas de un consumo beneficioso tanto como para uno como para la naturaleza. Para mí, la vida es movimiento y experimentar. Sé que la experimentación, de acuerdo con chul Han, no es más que otra forma de consumir información. Sin el consumo, la vida no es posible. Quizá, nuestros hábitos de consumo en la actualidad no satisfagan necesidades verdaderas, pero deseos aparentes con la finalidad de sobresalir o sentir esa sensación que produce satisfacción. Un ejemplo, la nostalgia. La nostalgia es aquella que nos hace sentir lo que se sintió por primera vez hace mucho tiempo o cuando fue probado por primera vez. Quizá sea hora de mirar hacia nosotros mismos. Evaluar nuestros hábitos de consumo y ser críticos. El día de hoy, les prometo que se llevarán a su casa un pensamiento más crítico sobre nuestros hábitos de consumo. Y para eso, les vengo con muchas preguntas a analizar, por nombrar algunos ejemplos. ¿Existe algún problema con nuestros hábitos consumistas? Ejemplo, viajar. Búsqueda de nuevas experiencias, un vehículo eléctrico, nuevas comodidades. Y si lo existe, ¿cuál es el problema? ¿Y qué nos impulsa a continuar consumiendo? ¿Somos conscientes de nuestro consumo? Saga Ileana, bienvenidos al Podcast Hostelil. ¿Qué onda, Jules? ¿Cómo están? Parece <risa> que te ibas a soltar con una pregunta directa hacia nosotros otra vez. No, sino... no, no, pues esto es para eh, conversar. <risa> que ya se despierten en domingo, chingados. Están echando mucha hueva. Eh, Domingos eh. si hace falta. Eh, pues, ¿sí Como no, es con nuestra misa para saber cómo vamos, dónde vamos, qué piensan, qué ha sido. <risa> Hemos hecho realmente algo nomás. Estamos platicando aquí, pues, por platicar. Híjole, pues desde que dejimos hablar de ese tema, este tema es interminable. Hay de todo, hay ejemplos, hay aristas, hay información, hay demasiada información. Entonces, ya quiero platicar ese tema con ustedes. Me interesa saber cuáles son sus puntos de vista. Ya más o menos tengo una idea de cuál es el tuyo, Julio, pero. Pero hay que comentarlo. Sí, y algo que yo quiero así comentar este en general para ustedes y para, para los que nos escuchan es que es, esto es una plática donde vamos a analizar y, y criticar, pero, o sea, el, el, el tema en general, como sociedad, tanto como individuos, como colectivo, como en todos los niveles. Entonces, no es una plática para decirles qué es lo que está bien, o qué es lo que está mal, o qué es lo que deben de hacer, qué es lo que claro. no deben de hacer. Esto es una plática para invitarlos a, a pensar y aquí sí, este, claro. echarle a las ideas. Eh, creo que también es importante que por ejemplo, yo me he topado mucho con, hablando de este tema, estudiando ese tema a lo largo de la semana y hablando de esto, haciendo preguntas con personas que conozco, me topé varias veces con el argumento de que estaba como de moda criticar el consumo. Que estaba como de moda eh, criticar y señalar mm -hmm. a coleccionistas, o a quienes les encanta vivir de experiencias, o a quienes les encanta la tecnología y quien el nuevo celular, más nuevo, más nuevo, más nuevo. Sin embargo, quería comentar con ustedes que esto para nada está de moda, desde Platón y Aristóteles, los estoicos critican esto, ellos rechazaban los los apegos a todo lo material, entonces no creo que sea ninguna sorpresa hablar de este tema actualmente. Uh -huh. Sí, o, el, o la no, sociedad del consumo del ah, claro. 70, del Bodrillak, por ejemplo, también. Ajá, o sea, no es nuevo. Sí, decía que más aparte que nos atañe hoy en día con las problemáticas que vemos eh, de tanta de contaminación, del desperdicio que se genera, de... Pues sí, nuestros hábitos de consumo que, que nos llevan a acumular y a una acumulación de... De que solamente apilamos, somos horrors, por... No sé. Por el, tal vez el, en mi caso, ¿verdad? Donde yo vengo, es lo que más veo. Somos hoarders y uh, pienso que es por a lo mejor los apegos que decían. ¿A qué te refieres? ¿A acumuladores? Sí. Ok. Bueno, déjenme, tal vez para comenzar esta plática, primero veamos cómo ven ustedes qué es el consumo. Para ustedes, ¿qué es el consumismo? ¿Cómo lo ven? Es... Ok... Es algo complicado porque creo que siempre que se habla del tema y la palabra sugiere el consumo de algo material, ¿no? O sea, pero es más complicado de eso porque no solo consumimos todo, consumimos música, consumimos comida, consumimos experiencias, audiolibros, relojes... Cosas que nos divierten, cosas que nos aportan placer. Eh, no, y muchas veces no son solo cosas. El consumismo creo que actualmente sea bueno. Desde siempre ha sido, pero creo que ha llegado a convertirse en una actividad cultural. Y creo que puede ser una actitud hacia el mundo. ¿No? Así como, como una actividad Eh. O sea, el mero acto, la práctica que va con ella, eh, conllevan interacciones sociales. Entonces, es, tiene muchos aristas. Por eso es tan complicado el tema, ¿no? No es tan fácil como decir, deja de consumir. Pero. Sí, hay algo que en el video que nos pasaste julio, este, que me pareció muy interesante sobre la historia del consumismo, es esto de que eh, consumo se utilizaba principalmente para los consumibles, literalmente, uh -huh. para las cosas que se gastan. Es decir, al encender una vela se, sí. se consume, al utilizar este, la tinta de una pluma se consume, y estos son consumibles, ¿no? Pero eh, con el tiempo eh, pasamos a, a consumir objetos que no solamente eh, era para cubrir esa necesidad de, de utilizar algo para realizar una actividad, para cocinar, para comer, más para poseer o para, para hacer. Y, y pues ahorita el problema que tenemos es que muchos de estos, de esas cosas que consumimos eh, no desaparecen, ¿no? O sea, por eso creo que también el hecho de por qué está tan de moda, pues eh, porque eh, por mucho tiempo simplemente le dimos el lado bueno, el lado este, satisfactorio, eh, qué bonito se ve y qué padre, y qué bien se siente, pero pues con el tiempo no nos dimos cuenta que estábamos acumulando una montaña de, de basura y de problemas, de cosas que, que no desaparecen, ¿no? Entonces eh, yo creo que te, yo eh, separaría como que es... Uh, consumo y consumismo porque hay diferentes tipos de consumo hay cosas que eh, son inevitables y que no le veo este un gran problema definitivamente los recursos siempre tienen que organizarse y todo esto pero por okay. ejemplo consumo agua no o sea no me puedo no puedo este, decir eh, no podemos fatalizar o poner todo el tipo de consumo en la misma en la misma canasta no así como que no pues qué mal deja de consumir claro. agua claro claro que no. claro. Ya tengo sed no <risa> Entonces, eh, creo más que eh, consumismo, es a esa palabra, yo diría que es el hecho de consumir por consumir. O satisfacer necesidades que a veces ni siquiera son, no sabes ni qué estás llenando, pero necesitas algo. O sea, tienes tal vez otras necesidades este, de, como más eh, interpersonales, más psicológicas, eh, de afecto, de de realización, más, a, más allá, y como que no, no sabes lo que tienes, pero si compras algo, te, lo ca te calmas momentáneamente, te satisface, te, te da una cierta felicidad momentánea, y pues es como, para mí ahorita la sociedad del consumo, el consumismo es consumir por consumir, no es como que el consumo es la respuesta a todo. <risa> o sea, es como que, mal? como que... Vamos a comprar algo. Ajá, todo tipo de inquietud, rellenarlo con consumo o sea, para mí eso es consumismo cuando okay. estás llenando cualquier inquietud eh, cualquier curiosidad, cualquier necesidad cualquier dolor con consumo y no se okay. me la gusta la inicial. distinción que hiciste fíjate que como, bueno, vimos el salto ahorita si creo que sí. lo más importante creo, de todo este tema es las repercusiones del consumo sin embargo, una de las Causas que creo más importantes si es la psicológica. Eh, qué bueno que hiciste esta división, porque, como dices, hay muchas cosas que se consumen que son necesidades biológicas, como necesitas pues, comprar una cama ¿no? para dormir, o una casa por protección, o departamento, o un lugar comida para comer. Eh, pero todo esto que dijiste. Ah, me recordó una frase de Campbell, súper... Que le queda todo esto que acabas de decir, que dice... El consumidor se aleja de la realidad tan rápido como la encuentra, trayendo sus sueños al presente y amarrándolos al objeto de deseo, entonces desenganchándolos al ser obtenidos y experimentados. Y creo que ahí es a lo que te refieres con el llenado del vacío. Digo, en una realidad de rutinas creo que queremos coleccionar cosas nuevas, no salir de del día a día muchas veces, entonces sí. Lo psicológico está muy roto ¿Sí? acerca de sí. Bueno, como les decía, existen diferentes tipos de, de consumismo y no todos son este malos o buenos, este, pero okay. está el consumo racional que refiere al tipo de consumo de productos y servicios que son necesarios al día a día. Es decir, que necesitamos para necesitar las ideas biológicas, este, comida, techo, está el okay. consumo experimental, que es ese como de la curiosidad, que es la adquisición de productos o servicios nuevos que llaman la atención y que son desconocidos, que es como... Que ya probaste, no sé, la nueva Coca-Cola, no sé, manzana, fresa, sea sí. sí, como es el experimental, ¿no? El consumo sugestionado, que es el consumo de ciertos productos a partir de la credibilidad que refleja y que expone la publicidad del mismo. Okay. está consumo ocasional, que es consumo casual de ciertos productos o servicios según una determinada necesidad que yo lo vería más como tal vez eh, no, sé, una, no sé una computadora o sea como que no es algo que compras todos los días pero si responde a una necesidad pues, claro si la compras cada año cada, cada, pues ahí hay un problema no eh, pero eh, es muy impulsivo eh, se da cuando el consumidor está influenciado directamente por la publicidad y considera que necesita de tal producto o servicio para sentirse mejor claro. y es el sí que yo creo que es como más problemático porque es eh, como lo dice o sea no, no piensas no o sea te crean una necesidad de externa y tú tenías algún alguna inquietud alguna necesidad y pues eso sí, que claro. te creo sentir que... Mejor. Eh, ok Creo que es muy importante, pienso que es muy importante que esos tipos de consumos, nunca había escuchado esta división, pero me hace pensar, me da herramientas para saber y entender que no todo tipo de consumo es malo y que no es lo que estamos haciendo, no estamos satanizando todo tipo de consumo, como dijiste hace un momento, ¿no? Hay muchas cosas que son... Eh, que no hay por qué satanizar, por ejemplo, eh, si compro cámaras o micrófonos nuevos o un libro o alimentos, son consumibles, que eh, no son... que me aportan, lo contrario a la falta de profundidad que sugieren varios autores y crean le dan matices y profundidad a mi vida. Entonces, para hablar de consumo, me gusta esta, esta división porque así sé cual por qué consumimos no. o sea responde a por qué consumimos o sea y hacernos esa claro. pregunta o sea en qué categoría o sea, en qué eh, lo estoy haciendo de una manera porque me lo sugiere una publicidad o porque es algo que necesito para cierta actividad que voy a rentabilizar que voy a utilizar lo suficiente o impulsivo porque se ve bonito porque o porque no lo he probado porque me causa curiosidad este entonces eh, claro. sí aunque creo que mucho, muchas cosas eh, es que en todo hay, hay, hay matices no es como por ejemplo podríamos decir eh, no pues comida es una necesidad básica yo creo que incluso antes de ser vegana incluso Creo que yo llegué a pensar así, como que, pues, no, es que esto es comida, no puedo cambiarlo, no puedo mejorarlo, ¿no? Es como que es una necesidad básica, pero pues comía sí. carne todos los días. Entonces, sí. eh, entonces este, creo que en todo puede haber ese tipo de, de matices, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué narrativa te estás vendiendo a decir, ah, no, es que esto es un electrónico que, que lo uso todos los días y que lo necesito? O sea, es como... Ver esos matices de que, bueno, que, ok, sí lo necesito, pero ¿qué opciones hay? ¿No? O sea, ¿cómo puedo responder a esta necesidad de base? ¿Cómo okay. puedo responder a ella? Uh -huh. Y, este, ¿tengo que irme a comprar la cosa cara grande que utiliza tantos recursos? ¿O esta es suficiente? Es como ver esos niveles de cuánto necesito y qué, qué tan caro y qué tan, eh, qué, qué tan necesario es creo que creo que esto es especialmente importante dado que lo que queremos alcanzar en el podcast es definir cuál es el no satanizar el consumo definir cuál es y definir cuál es el más perjudicial para el tema del cambio climático no es a donde estamos dirigiendo todos nuestros videos pero creo que el más problemático es el impulsivo Sí, sí, como lo hace sonar, sí que el impulsivo suena a que no hay una, un uh, thought process, no hay una, un pensamiento detrás, pero que nada más es porque lo ves o porque inclusive el paquete te dice, ah, te va a ayudar a dormir, o te, eh, es, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Que uno, inclusive uno mismo esté buscando o sin buscarlo, este, y en estos momentos apela a tus sentimientos y dices, no mames, lo necesito y uno mismo lo hace sentir que lo necesito, se me vuelve necesario en ese momento entonces voy a ir a agarrarlo, voy a ir por ello y muchas de las veces ni lo necesitas y hay tipo también de consumismo impulsivo y eso me, me pasa mucho por ejemplo el café, o sea, y todavía no me he comprado mi pinche taza de, de reusable pero eso es uno, o sea, el café, yo tengo café aquí, lo puedo hacer aquí pero porque soy huevo, por la comodidad no sé si en el consumismo Impulsivo Entre la comodidad El consumo por comodidades ¿Verdad? Porque muchas de las veces No lo necesitamos Creo que eh, Creo que muchas veces No sé si te haya pasado Eliana oh, No sé si esto, esta división De consumibles ya la conocías O la estudiaste ahorita que estuvimos Leyendo acerca de ese tema Pero uno de los problemas que yo he visto es que cuando empiezas a hablar de estos temas te dicen como, ah bueno, estás tan en contra del consumismo, deja de comprar y pues no se trata de eso, por eso con esta herramienta estamos que hablando de dando, matices exactamente Ajá. hay productos, como dices racionales, eh, experimentales sugestionados, ocasionales e impulsivos, entonces hay que definir, digo, analizar cada uno eh, de manera individual, pero hay que analizar y saber cuál vamos a señalar. Sí, de nuevo como decíamos, o sea, no caer en esta dicotomía de todo no o nada, nada, de así de porque no hay este consumismo ético, entonces este todo es igual, todo cuenta por igual. Creo que, que sí hay que hacer esas distinciones, o sea, porque Ahorita estamos hablando de cuál es el que tendría más impacto respecto a antropoceno, ¿no? Pues, ok, el consumismo, el, el, el consumo impulsivo. Pero, bueno, si hablamos realmente del problema, pues es un problema más como de, del sistema, ¿no? Un problema de la producción y de esta necesidad insaciable de, del profit, de, de sacar beneficio, ¿ok? Y ya no hay, este, no hay así como una... No hay un artista detrás o una persona apasionada detrás de lo que crea, sino ah, que el, claro. el, el motivo por el que se crea es eh, para sacar un beneficio, ¿no? Y, y cueste lo que cueste, cueste eh, reducir las uh, condiciones laborales de los empleados, okay. cueste contaminar ríos, eh, están pues haciendo las cosas de manera eh, no importa que eh, solo tenemos un parámetro de... Es, es problemático. Y, y entonces, eh, eh, como sociedad, eh, pues uh -huh. muchos se justifican con esto de que es que son las industrias, es que es el gobierno, es que son las empresas. Y claro que son ellos, claro que el problema es sistemático, pero uh -huh. creo que no podemos quitar de la ecuación el hecho que, como sociedad, también somos, como decíamos, eh, partícipes y cómplices entonces okay. hay veces que tenemos la opción y veces que no porque ya todo se volvió eh, ya todo se exportó al extranjero ya todo se hace con las mismas prácticas eh, pero creo que no no todo no todo está así al mismo nivel creo que si hay cosas más eh, nocivas que otras eh, y también hay niveles de consumismo que simplemente por donde lo veas, pues es insostenible, ¿no? Como el estarse comprando tantas prendas de ropa a la semana por fast fashion, ese tipo de cosas eh, que, no son neces que no son necesarias, o sea, y, y que responden a simplemente el, esta presión por siempre tener algo nuevo, siempre por estar esa pequeña, tener esa pequeña recompensa. Entonces creo que sí si sí hay cosas que que no, no están al mismo nivel, que sí podemos cambiar, y, y por más que queramos culpar arriba, que es tenemos que atacarnos a, a, a la industria, tenemos que atacarnos a, a las leyes, al gobierno, pues uh -huh. eh, no podemos este, como decir tampoco que, que nosotros somos este pues nada más víctimas y que consumimos lo que hay, ¿no? Que eso es lo que nos dieron y ni modo, o sea, no. Ajá, también tenemos, la... tenemos un papel también. Ajá, y, pues así es como funciona. Si sí, sí, tampoco creo eso, ahorita que lo mencionaste, digo, creo que podríamos hablar otras tres horas acerca de, de estos matices, pero por ejemplo lo de Fast Fashion, eh, eso está cañosísimo, se han cometido de muchos crímenes. Eh, por ejemplo el caso de Rana en, en la India. Rana Plaza. Ajá, sí, que se vino abajo la plaza. Eh, eh, me parece que alguien reportó que el edificio estaba a punto de caerse, ¿no? Fueron, se dieron cuenta, sacaron a todos y a las horas los dueños amenazaron a los empleados y les dijeron que, que tenían que regresar a trabajar, regresan a trabajar y se desploma el edificio, ¿no? Entonces... Y se murieron 1300 personas, algo alrededor de ese número. La razón por la que menciono esto es porque, como este ejemplo, hay otros 10. ¿Sabes? Ajá, Entonces, adentro sí. hay, hay, no sé si llamarlo responsabilidad, pero creo que sí tenemos que entender de dónde vienen los productos que queremos. Y los productos que queremos, como su nombre lo dice rápido, ¿no? Fast Fashion, en ese sentido, que, que, que crean una cantidad exponencial mm. de ropa para todo el mundo y los precios baratísimos, eh, explotación, eh, niños a niños trabajar, contaminan ríos. El, el okay. punto que, que, te quería hacer, o que te quiero hacer es el de lo rápido, la rapidez, que ahora que mencionaste lo de Fast Fashion, que el consumo se ha vuelto okay. mucho más ajá, más rápido sí, más es, a madre inclusive uh -huh. con con en amazon verdad que tenemos el, el today prime eh, que tenemos entregamelo a la de ayer güey o sea hace cuenta que te acabo de tener el pensamiento el deseo ya lo quiero materialízamelo, aquí si se puede y ahora con las impresoras 3d pues poco a poquito vamos a poder hasta imprimir nuestros propios deseos Ay, mero, en la casa. No sé si vaya a llegar a hacer algo así que todos tengamos nuestras impresoras 3D. No, no estoy seguro si llegue a pasar algo así, pero, pero imagínate, o sea, si estamos en esta inmediatez, en este vamos a madre, vamos rápido, lo quiero a la de ya, lo quiero porque lo necesito, siento la necesidad de, de satisfacerlo y gracias al neoliberalismo, gracias al, capi al capitalismo, gracias a que necesitamos generar este pues más ganancias pues sí mientras sigamos donde estamos es que no, no hay otro sentido porque pues sigamos detrás del dinero y si sí, satisfacer la necesidad del consumidor a través este del, del obtener de la innovación y genera capital. Pues estamos bien pinches amarrados aquí, <risa> o sea, podemos platicar todo lo que sea, pero ¿Tanía? que nada va a cambiar pues si mientras sigamos bajo el mismo establecimiento, el mismo régimen que es el capitalismo, o sea, que van a seguir existiendo estas cosas y que, y que podemos ser lo más conscientes del mundo y a lo mejor vamos a terminar utilizando esos medios como herramientas, pero pues mientras el capitalismo siga, o sea, pues el consumo va a seguir en aumento, los desperdicios van a seguir en aumento. Eh, y, y también las cosas tienden a volverse más shallow, como más huecas, estilo... A mí, a mí me... Igual es algo personal, ¿no? Igual y me estoy volando, pero a mí me a, no me afecta realmente, no es como que llore en las noches por esto, ¿no? Pero a mí me, me pega mucho las ideas que tiene Pyung chul Han acerca de las no cosas de que estamos cambiando el, el objeto físico, intacto tacto por las no cosas es... Eh, estamos cambiando el poseer algo por el tener acceso a entonces, por ejemplo, a mí, yo a mí me, me, me molesta un poco pero de nuevo, igual me estoy volando, ¿no? en, en cuestión de la música Siento que... y puede ser, hay muchos ejemplos, como las películas o cualquier cosa, ¿no? Pero la música que... incluso la música es algo más sensitivo, ¿no? Antes tenías el disco, tenías tangible, y el disco lo hacías tuyo. Ese disco lo relacionabas con un momento, con una persona, con una época de tu vida, con una... Uh -huh. Una cierta actitud hacia sí, algo bueno. hacia, hacia... Proyectada hacia algo Y era tuyo Y si le prestabas el disco a alguien era Ok, este disco significa mucho para mí Soy esto O creabas un disco a alguien Y se lo dabas, te lo hice A ah, para ti Y ahora Es... Pagas una suscripción al mes y tienes acceso a toda la música del mundo Pero la música se vuelve desechable Entonces... Ya no hay como ese sentido de, de... Esto de pertenencia. Como esto me identifico con esto. Eh, ya solamente es... Lo escucho y lo desecho. Entonces se tiene que hacer más música. Lo escucho y lo desecho. Las, las series están haciendo también así. Lo veo y lo desecho. No la vuelvo a ver. Y ya no me aporta. O sea, ya no son... Ya es difícil encontrar... Existe una fórmula. Entonces también tiende a... tiende a... sí, sí, sí, sí Exacto, sí. se vuelven más más huecas, o sea, sí, eh, sí. está disminuyendo cierta calidad, es como que es a veces se encuentran esa fórmula, es como que esto funciona, esto se vende, saca, saca más cada año una nueva serie, cada año una película, porque ah, pues como que aprovecha el hit, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, o sea, cada vez se recuerdan menos las cosas y también nos satisfacen por Menos tiempo es, es, como, es como si la dosis de, para satisfacer una uh, ah, misma claro. necesidad estuviera aumentando, no así como una cafeína, cosa como una droga. Es como que cada vez necesitas más para llenar la misma necesidad de, sí, de sí, entretenimiento, o sea, de fast fast fashion, fast food, fast movies. Sí. Todo se está volviendo así, sabes, hasta esa tendencia a hacer todo corto y rápido para que lo consumas y lo deseches, tanto en objetos como en no cosas, ¿no? Y es una ironía, ¿no? Porque es como tenemos esta, este gran, esta gran época de tanto intercambio y facilidad y practicidad, eh, es como pues cuando se habla y se, fe, se, se felicita del Congreso del, perdón, del progreso, el progreso, es decir, como que se, se alaba mucho esta palabra, ¿no? este avance tecnológico, es como que wow, mira a todo lo que tienes acceso, pero a la vez tienes acceso a todo y a nada, o sea es como que es tanta la, la, la gama de, de, de lecciones que ya no tiene, ya no tiene sentido, ¿no? No, no, no tienes que hacer ningún esfuerzo para llegar a ello, o sea, ya es como que le quita, eh, como es, ese valor que le puedes dar, eh, como que ah, tenías que esperar, tenías claro. que hacer fila, como esa experiencia Ay. que va con ello, ¿no? Así como que, no sé, este, que te acuerdas, ya todo lo puedes tener como tan fácil, de la misma manera, todo a través de una pantalla, sí. Ahí con las no cosas. <risa> con la información, oh, bueno, las dos cosas son información a como yo lo entiendo. Es los datos, todo lo que queda digitalizado. ¿no? Es pasar del objeto a la digitalización de ese objeto que ya queda transformado en datos. Y esos datos, eh, que es esa información, que es lo que vemos a través de una pantalla. Y a través de esta pantalla, que es a la que tenemos ese acceso, o sea, pasamos a, a la elección. Con los dedos, elegimos antes con las manos, sentíamos y hacíamos y creábamos, ahora con los dedos tecleamos, tenemos ese... Eh, creamos esos accesos, creamos esa información, creamos este... regurgitamos esa información, la, la consumimos, y al final de cuentas, pues nada más nos convertimos un medio <risa> para seguir satisfaciendo la, la misma máquina de... que nos venden, o sea, nos hemos vuelto también medios de, de información, es lo que a mí me da miedo con las dos cosas, el punto que quiero hacer <risa> con esto es de que lo único que estamos haciendo es Continuando con el capitalismo, que nos lleva a una alienación Y que el alienarnos de nosotros nos aleja más de lo que, de lo que eran los procesos anteriores De los que eran los procesos naturales, que toman tiempo, que son tardados Que requieren trabajo, requieren la manifestación de uno y ahora con las no que cosas. Requerían, que requerían a veces hasta esas como como el hecho que tengas que hablar con una persona, que tengas que, que para obtener ciertas cosas tenías que colaborar. Entonces creo que al quitar eso la, la ecuación, es decir, que una simple necesidad básica te requería que fueras a un lugar, que hablaras con las personas, que de acuerdo con otro, ya nada más obtienes el producto, pero sin la experiencia y la como esa recompensa que necesitamos naturalmente como humanos, que es de, eh, de estar en contacto con otros humanos, una. Entonces creo que esto es parte de, del vacío que estamos sintiendo, o sea que ya nada más lo, lo rellenas con el producto final, pero, eh, o producto final me refiero ya sea digital o físico, okay. pero ya no tienes que pasar por el proceso y ese proceso, aunque tal vez eh, no era práctico, nos aportaba algo. Claro. Claro, una experiencia social. Fíjate, es que mencionas, ah, sí, exacto. de hecho, Bodrillard también habla acerca de eso. Dice um, que, todo este, que todo el consumo y la abundancia que nos rodea eh, puede llegar a generar una especie de motivación fundamental en nuestra ecología como especie. Y... No había entendido realmente esa frase hasta ahorita que... Bueno, creo que la entiendo, ¿no? Eh, hasta que viste esta idea, creo que el hecho de que se esté facilitando mucho más las cosas, los procesos, para los, los procesos por los cuales podemos conseguir algo se haya reducido tanto, la interrupción humana se haya reducido tanto, hace alusión a esa frase, a que el hecho de que ya no tengamos que salir y experimentar y socializar tiene una repercusión en nuestra biología entonces no sé pues, tal vez sí. en los volvemos nos nuestro sí. más de años pues saldremos 500 kilos así, ya, y ya toda nuestra experiencia humana va a ser a la casa Sí, Como y es una, ilusión. De, de, de, de. es una ilusión de que no, aparte de ilusión de que no necesitamos de otro cuando en realidad, pues si hay obreros y trabajadores ah, claro. hace, eh, haciendo todo esto posible. Todos esos servicios, todos los, de, los que, que manejan para los paquetes, o que Uber Eats, o que esto el lo otro, todo eso, o sea, si hay una, una clase obrera todavía que sostiene ese, eh, esa, o sea, ese confort y esa capacidad de, de no tener que interactuar, ¿no? Entonces es una ilusión de que ya no necesitamos de nadie, pero pues en realidad eh, todavía son los humanos los que hacen en mayor parte posible toda esta comodidad. Si sí, hay una parte que viene por parte de la tecnología, internet, eh, o robotización, automatización, pero eh, sigue siendo, seguimos siendo inmensamente interdependientes. Pero ya no lo estamos viendo, ya no estamos viendo qué hay detrás. Creo que nada es para cambiar de no. Señalamos el capitalismo ¿no? como, como base, como raíz de todos estos problemas que se van y que se van a seguir desplazando y evolucionando. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Para ¿Qué podríamos hacer para señalar y compartir eso? Uh -huh. Así como, como, por ejemplo, en cuanto al Fashion, vi que um, era como un problema. Es un problema inmenso, un poco depraneable. Sin embargo, el hecho de que hayan pasado tantas catástrofes, han levantado movimientos muy fuertes en contra de esto y han hecho que muchas de las empresas pequeñas y medianas estén cambiando sus políticas. Entonces ese tipo de cosas puede empujar a las más grandes a hacerlo. De ahí, como habíamos dicho hace ratito que Eliana dijo completamente no caer en, el, en lo absoluto de o si sí funciona o no funciona, eh, creo que también como sociedad tenemos una... Tenemos un papel a jugar, y ya lo hemos dicho en otros temas, en nuestros capítulos anteriores. Entonces, creo que es importante que sepamos, que sepamos, que investiguemos de dónde vienen las cosas. No sé, eh, leí acerca de varias sugerencias en cuanto a este tema, y una que me pareció excelente fue eh, la de Spinoza. Espinosa sugiere que debemos mirar el mundo desde una perspectiva sí. mucho más amplia mucho más profunda entonces, ¿a qué, ser, ¿a qué siento que se refiere con esto? pues a que sepamos de dónde vienen las, las cosas a que sepamos qué es lo que requirió en cuanto a trabajo en cuanto a viaje en cuanto a gasto de energía en cuanto a en cuanto a muchas situaciones de este estilo para que tengamos nosotros este Servicio, alimento, producto. ¿Puedes, puede ser... Supongo que tiene que ver con lo que dices, Julio, acerca de que tenemos que acaparar más información para entender realmente qué es lo que cuestan las cosas. Mm, mira, es que sí es, que es una manera de... y, y la, la apoyo, el ser más okay. consciente e informarse de dónde vienen las cosas, pero tal vez para cada persona puede ser muy abrumador o sea, como, claro. este, así como que a ver, esto está buscando todo el tiempo, cuál, cuál es el producto que no tuvo un impacto o así, cuál es el más eh, cuál es mejor, cuál es mejor que otro, ¿no? porque sí sería muy, muy complejo estar como checando cada cosa y, pero el punto es que Sí. Eh, so, eh, para que fuera viable estar checando eso, tendríamos que, para empezar, consumir menos cosas, es decir, que tengamos que hacer ese trabajo mucho menos seguido, solamente es... Entonces, tenemos que trabajar en nuestras necesidades, ¿no? Eh, e igual, eso no es este, como la, la solución principal, eh, creo que sí tenemos esa, esa responsabilidad y, y hay un... Porque si queremos, o sea, si queremos, este esperamos a que sean las industrias, las que cambien, pues no lo van a hacer, o sea, ellos están felices con las ganancias. Con las ganancias. Sus ganancias. Ajá. Entonces <risas> tiene que venir en cierta forma, tanto del consumidor y de la sociedad como colectivo, eh, como mencionabas, este, el... Sí, a través de, O sea, después de, de... Lamentablemente a veces tienen que pasar crisis o catástrofes sí. para que se organicen, Movilizar. para que se movilicen, pero pues eh, cuando se movilizan muchas veces eh, pues sí funciona, porque finalmente los que hacen posible todo esto son los trabajadores, son la sociedad, son los consumistas, son los que consumen, eh, entonces eh, las, las, las empresas nos, nos necesitan y, y si a, a través de este movimiento que, y esta crítica más reciente, está con, creo que sí se ha desarrollado un poquito como quiera, un poquito más de conciencia al respecto, al punto de cambio uh -huh. climático y todo eso. Pero, y, y hay empresas que sí cambian a veces algunas prácticas, o el gobierno que sí implica algunas leyes. Eh, solo que lamentablemente, pues a veces eh, esos cambios que hacen. Eh, son más como greenwashing, ¿no? A veces es más como eh, uh -huh. hacerle creer al consumidor que están haciendo algo, pero no lo hacen, o el gobierno que implementa políticas nada más como para responder a una inquietud de la sociedad, pero sin okay. analizar realmente todo lo todo lo que conlleva, como que... Lo, simplemente es como poner un parche es como que sí sí sí, sí estoy escuchando vamos no es que vamos a prohibir esto vamos a hacer esto y pues lo reemplazan con otra cosa que es peor no entonces eh, se requiere que en las políticas gubernamentales haya también más esa reflexión esa es escuchar a las personas pero también eh, evaluar cómo responder eh, mejor a esa, a esa exigencia exigencia ¿no? Sí, claro. Creo que ahí hay que tener un balance entre el, la confianza en la que le ponemos a las a las diferentes compañías o lugares donde compramos el producto y el escepticismo hacia ellas. Eh, pero también no veo otra forma, porque sí es, creo que este último este último tema está muy relacionado a la, al consumo ético, ¿no? Como, como lo llaman, a la ética de consumo. Sin embargo, también creo, como dijiste, que es un poquito, un poquito abrumador estar teniendo en mente y, digo, con todas las responsabilidades y cosas que pasan en la vida, todavía ponerte a investigar de dónde viene cada producto que consumas. Entonces, es difícil, es difícil seguir el consejo de Spinoza acerca de ver de dónde viene todo lo que consumes todo el tiempo y que esas fuentes sean correctas. ¿no? Yo creo que reducir es una buena dirección, es una okay. es, es un buen por dónde empezar, o sea okay. es como eh, porque imagínate que siempre, eh, no sé estás buscando investigas todo pero igual compras mil cosas, o sea o sea entonces <risa> ya sé de dónde vienen estas mil cosas. Sí, exactamente. Sí, mira, te, te tienes una base de datos y todo eso ¿no? Entonces eh, así con tal de estar con esa con esa conciencia este, tranquila, ¿no? Pero creo que eh, reducir eh, es siempre como la eh, la dirección por claro. a, a donde podemos este empezar. este entonces. Okay. Eh, eso, como, como individuos, ¿no? O sea, nada. No ha... Ok, entonces, lo que digo, y ya también, si quieren para ir cerrando, el, sí. creo que lo que sugiere Schulz es que la idea de Spinoza de tener un conocimiento más profundo de las cosas no se debe orientar solamente a El origen, las causas y consecuencias de los productos que compramos, sino al origen de nuestros deseos al origen de nuestra, de nuestra psique, a nuestra psicología, ¿no? Y nuestras costumbres, nuestras prácticas, o sea, cómo estamos haciendo las cosas, que hace que necesite comprar tanto, por ejemplo, que puedo cambiar para que... cambiar las condiciones para que pueda rehusar tal cosa. O sea, okay. por, ejemplo, por ejemplo, Julio, ¿por qué compro tanto café? ¿Por qué compro tanto café, en, este, en café? Pues porque no he comprado mi, mi, mi termo, ¿no? O sea, es como que. ¿Qué que estamos haciendo o sea, que en nuestras prácticas este, cotidianas que pudiéramos este, hacer un setup um, para que sí. se vuelva más sí. sencillo reutilizar? Eh, aún así, yo quiero llegar a. a como ya para como dicen para cerrar eh, a esta eh, al tema importante eh, okay, las okay. clases oh, okay. eh, las clases este porque pues eh, de nuevo esto suena si no lo si no le damos contexto claro. de que es este tipo de cuestiones son importantes como decía tanto por el planeta tanto por uno mismo tanto por este como sociedad hacernos estas preguntas pero eh, pues tomar en cuenta que no todos pueden eh, hacerse estas preguntas o o las condiciones materiales les obligan a no ser tan eficientes o a no tener tiempo sus condiciones este familiares o lo que sea son más complejas claro. no pero eso no es no, no no es ahí donde tenemos que como que enfocarnos o sea, porque muchos eh, te van a decir este, ay no, es que tú por tú porque puedes, este, o así, eh, pero las personas este, pobres no se van a preocupar por eso, o incluso algunos que, que he escuchado que culpan a las personas pobres que dicen, ay mira, es que mira sus hábitos, mira, es que ellos compran esto, es que ellos compran lo otro, eh, pero no, tenemos que eh, tomar en cuenta que los que más consumen, los que más tienen una huella, de carbono pues son los que más para tienen ¿no? son los que más tienen margen de de, mejor, de mejorar la entonces, responsabilidad eh, cambia ajá, entonces esto lo que estamos platicando es cuestionar nosotros mismos va para todos en general eh, pero entre más sea tu posición este tus eh, pues, facilidades este tus pues, condiciones materiales o sea tanto psicológicas como económicas okay. Este, pues no mentirse, o sea, si tú tienes la, la opción, eh, hacer las preguntas eh, y, y no justificarte con cualquier cosa, eh, que, que al cabo que esto, que al cabo que el otro, o sea, hacer las preguntas antes de, de actuar como, como actuamos, ¿no? Eh, y, y tomando <ríe> en cuenta que es súper válido que no todos van a poder este, pensar en esto. Claro. Claro, ni, ni tiempo puede que tengan, ¿no? O sea, qué tiempo van a. Los pues, trabajos pues, de 9 a 5 de la tarde y luego de 6 a 8 de la noche. ¿Qué tiempo van a tener de llegar a la casa y ponerse a investigar de dónde viene lo que consumen? O. de ponerse a reflexionar acerca de sus hábitos de consumo, ¿no? Quieren comer y cenar y pasar tiempo con los hijos. Es. Es. es, es complicado. De nuevo. Quienes más, quien más responsabilidad tienen en estas situaciones, quienes más poder sí. adquisitivo tienen. Uh -huh. es... que, no que, sí que, sí que no se hagan. Los que sí podemos, <risa> los, que... <risa> <risa> <risa> los que sí podemos. Los que. Los que sí podemos, que no hay, se hay, hagan. Claro. Aquí, eh, aquí no, hay, no hay de todos sí. iguales, ¿no? Sí. O sea, no. La verdad es que las responsabilidades cambian y puede que. Hay, a quienes tengan estratos sociales más a, más altos no les guste pero pues sí sí, sí. Es, es, es la mera neta bastante es importante. bastante importante y pues toca por ejemplo en mi caso me toca a mí ser un poquito más crítico con, con mis propias compras o sea saber de qué impulsa ese deseo realmente ese deseo, satisfacer ese deseo me va me va a hacer sentir bien o sea si por ejemplo no, güey, me siento bien pinche ansioso, wey. Sé que con una dona y un café voy a hacer de toda madre. O sé que. Sé que con eh, un bote de Nutella que utiliza palma. ¿Cómo? La palma de. de el aceite de palma. Ey, que. Ajá. Ya, eh, Ajá. Aceite de palma. Voy a comerme todo un pinche bote. Ya me voy a sentir bien. ¿Debería hacer eso? O, sea, o está está bien solamente por la satisfacción que me va a hacer sentir. Y yo pienso que ahí es donde. Tiene ser el crítico en, dentro de la, de la compra de uno, más aparte, pues investigar. Que todo esto suena a incomodidades, la neta es que suena a incomodidades, suena a que requiere de tiempo, ser, suena a que requiere de investigación. Y pues vivimos en un mundo lleno de comodidades que entre más difícil lo hagas, ¿verdad? Como Iriana estaba diciendo, es como agarrar un hábito, o sea, agarrar un hábito, no, no está diciendo Iriana de los hábitos, pero agarrar un pinche hábito está cabrón. Está muy cabrón y esto es parte de, de ese hábito adquirido. Entonces, más bien, ¿cómo fomentamos ese hábito? ¿Cómo le hacemos que se vuelva parte de nuestra rutina? De nuestro ritual al día al día cuando vayamos a comprar algo e ir con ese juicio. Pero dentro de lo que vamos a comprar nosotros, dejar a los demás que hagan lo que quieran. Pero uno... Uno, o sea, ¿cómo le hace para llegar a ese punto donde llegue ese criticismo? Por ejemplo, ahorita yo voy a comprarme un vino, ¿cómo le hago nada más para quedarme en eso? Voy a ver a un, un compa y siento que cuando llegas a una reunión con cuates, pues, no puedes llegar con las manos vacías. Hay que llegar con cosas. Ahora, ¿cómo le haces para llegar con algo que tenga sentido y que no vaya a generar <risas> desperdicio y que realmente se vaya a utilizar? Y, pero, porque a lo mejor nuestra sociedad nos dice, no, pues tienes que traer algo, o sea, tráele algo al niño, tráele algo al perro, güey, tráele... O sea, nada más es un gesto, ¿verdad? ¿Te me explico? Pues no, pues es que también ¿No es eh, eh, hay que tomar en cuenta también la frecuencia. O sea, tenemos de la recreación al convivio y hay muchas cosas consumibles que nos, facil más, nos facilitan esa interacción social, pero también cuando la, la pregunta de qué, ¿qué tan seguido, ¿no? la frecuencia? Y, y también, por ejemplo, este que hay, hay veces que tenemos incluso las necesidades biológicas. Eh, tú tienes este sed, y si tomabas agua, tal vez ya no ibas a querer esa necesidad urgente de ese café. O, o, o sea, como que, eh, es decir, una vez que quitas la necesidad de base, tal vez ya no necesitas como eh, cubrirla con algo, con algo que Ajá, puede como ser. que más allá de lo que era necesario, ¿no? este, pero, pero claro, es que no hay que verlo como nos estamos invitando a vivir en el sacrificio sí, sí. no es este, necesitamos un balance y nuestras, eh, nuestras necesidades, nuestros deseos son, son válidos eh, pero hay que hacerlos pasar por ese filtro claro. simplemente de vez en cuando <risa> y también de vez en cuando a veces si no he seguido es como que, sabes? también se vale relajarse, es como que, bueno, hoy este ya voy a dejar de pensar en eso, ¿no? Voy a disfrutar simplemente, este porque no hay que venderlo como como que como sacrificio, sino como también un estilo de vida, o sea, de que te, claro. te acoplas eh, a, a no mal rellenar necesidades y buscar un balance, <risa> o sea, un balance, <risa> o, sea, y, o sea, no, no llega a... Al, a, a un consumismo como si sea a, a no consumir nada y, y tampoco a, a todo lo que pueda comprar. Balance, palabra clave. Creo que así como comentamos acerca de las clases sociales, digo, es, es, esas cosas que hemos comentado que, es, que tienen que hacer y la responsabilidad que va cambiando, es importante que se entienda que no es la solución solamente esos cambios individuales Viene, o sea, también con el conjunto de estos cambios individuales se puede buscar el cambio sistemático el obligar a la empresa a tal o cual forma o a comportarse de otra manera y creo que me gustaría mencionar acerca de en el video que mandaste acerca de la fast fashion, me encantó la solución que dan al final acerca de mmm, cómo combatir, por ejemplo, la fast fashion en las empresas gigantescas y las industrias gigantescas de ropa y mencionan que una buena opción, y bueno, este es el ejemplo con la ropa, ¿no? pero lo podemos pasar, lo demás es la producción social organizada puesto que ter terminaría con la sobreproducción porque no depende de oleadas, no depende de... Um... Como producción social organizada es una empresa de, de la cual son dueños varias personas, ¿no? Entonces tienen votos de cómo va a funcionar. Como cooperativa, y ¿no? No Ahora sé, seguro sí. sí. Ajá. ¡Ándale! Exactamente, como una cooperativa. Obviamente, quienes trabajen ahí no van a votar por trabajar en un horario de 15 horas, 7 días a la semana. No van a querer producir 20 billones de prendas, solamente para las personas que la necesiten. Y. Ajá, como cooperativa. Todo el mundo son. ¿Cómo se dice en español? Es este, Hablaban de. Eh, como más. Como tomar decisiones más democráticas. Ajá. Ajá. Yo creo que. Ahí hay. En ese tema de las cooperativas es una manera excelente de. Terminar con estas bestias gigantescas Ya, este café pero, pero bueno Ya, ya te para... entendí y eso es, eso es lo contrario ¿Ale? A la, a la ¿Ah? alienación ¿Ah? Eso es volver a comunidades O sea, cuando tienes esas cooperativas Es que está repartiendo pues Las ganancias entre todos <risas> Bimbo es una cooperativa Hasta donde yo tengo entendido No sé si realmente estén todos distribuidos Igual en sus pagos pero de lo que me contó un amigo que conocía a alguien de ahí es que sí, le, sí traía, manejaba mucho dinero diario. No sé si era parte de su pago, no sé si era parte de, de, alguna, de algún business, alguna transacción, pero sé que Bimbo sí lo hace. Y a lo mejor por ahí puede haber algo para investigar, ya que Bimbo tiene un chingo de años. Pero sí, sí es cierto, o sea, las cooperativas es devolverle la confianza entre la gente, entre nosotros. Siento que ahorita estamos dejándole las responsabilidades a las máquinas para que decidan hacia nuestro futuro para que decidan cómo, cómo cómo operar y nos estamos deshaciendo o alejando entre nosotros entonces quizás es una muy muy buena manera de verlo a mayor comunidad a mayor a mayor este, interdependencia y que se pueda sentir tal vez con los vecinos tal vez ahí donde vives tal vez con los compas, tal vez aquí entre nosotros este se puede se puede generar eso y tal vez si yo co quiero comprar algo y tú lo tienes, Ileana, y tú me dices, no, pues te lo revendo, o sí, o, toma, güey. Yo, yo tengo algo y toma, ahí está, toma, Ileana. Y a lo mejor es una manera que se puede fomentar y así... Es otra es una manera que yo veo de ir desde la alienación y con el otro a entre nosotros, pues ayudarnos para poder reducir. Y sí, también más una economía circular, o sea, el es darle un segundo, una segunda oportunidad, un segundo uso, eh, que no es la solución para, para todo, pero este, creo que se necesitan de muchas herramientas, de muchas soluciones a la vez, porque es un problema muy complejo, lo que estamos, o sea, el mundo está interconectado súper interdependiente es muy complejo entonces no es una sola cosa lo que va a solucionar tanto se requieren las acciones claro. individuales las manifestaciones se requiere las eh, que las cooperativas una economía circular se requiere de todo para este pues para tratar de amortiguar este el impacto tan grande que que está teniendo esta, eh, como estos deseos de descontrolados y oferta desmedida. <risa> Otra vez, en contra del capitalismo, y es que sí, ¿Que, y, que, de nuevo para, no sé, para ir en conclusiones, para ir abriendo conclusiones, entonces creo que, creo que no estamos satanizando el consumo en general, como ya dijimos, creo que... Estamos señalando, estamos eh, apuntando hacia la importancia de consumir menos, trabajar en nuestras necesidades, eh, que tengamos en cuenta que el consumir aporta. Eh, a, a pesar de que hay, hay autores que dicen y sí. hablan acerca del consumo vacío, que muchas veces sí, pero muchas veces no. Tal vez usamos instrumentos musicales para crear música nueva, eh, pintamos, discutimos, eh, socializamos también en redes sociales, llenamos libros de eh, fotos, eh, <risa> damos regalos, como hace rato decía así. en la casa vinos. Todas estas cosas están haciendo en la plenitud del consumismo. Aportan algo más, algo personal, algo social. Uh -huh. Y va a continuar. Sin embargo. Sin embargo. Con. Con. Con la información. Y cuando vamos leyendo de este tema y vamos entendiendo que no todo el consumo es malo, es más fácil apuntar. A nuestro consumo patológico. Y al a dónde debería ir dirigidas las energías para cambiar esto, entonces creo que no estamos satanizando, no satanizo el consumismo para seguir, pero sí creo que ahora que ya tuve esta plática con ustedes amigos míos, voy a pensar dos veces, voy a pensar <risa> dos o tres veces mis hábitos de consumo y tengo bastante por qué mejorar y pues me pierdo, tengo que hacer una lista y tengo que decir esto no, esto sí y cambiar y no es tan incómoda no es tan incómodo, es es como un proceso de mejora una campaña entonces, muchas gracias por la plática sí, gracias me parece bien como, como <risas> conclusión como se me quedó? y usted, mi Jules Ah, mira, pues similar, pero para añadir ¿Ah? que sabemos que pasamos de la religión al consumo, como nuestro nuevo opio, es lo que, lo que utilizamos para, <risa> para satisfacernos, sí, y es el, el opio favorito y ahora que pasamos de consumir objetos a experiencias, a datos, a, a sensaciones, a véndeme, véndeme un sentimiento. Eh, lo puedo consumir es con, consumible un sentimiento oh. y a, a través de una de un intercambio económico y pues pienso que nos vamos a seguir alineando más que no hay otra manera y cómo le hacemos para utilizar este consumo quizá para reconectarnos yo, yo veo que si el capitalismo trae alineación y a través de estos Nuevas innovaciones que vamos a tener como el metaverso. Ya está aquí. Es cuestión de a, un par de años para que despegue. y Se genere una nueva realidad. En otros lados completamente alienados. Y a lo mejor con lo que estamos viendo también con el cambio climático. Y los calores intensos. Nos vamos a volver a autoconfinar. Y, y es triste porque a lo mejor va a pasar en... En... en uh, en este lado, en el, del lado, pues sí, los países primermundistas, que van a tener esos accesos, entonces, pues, me da, me da miedo, me da, no miedo, me da cosa, me da, se siente gacho, pero es lo que va a pasar, es lo, para mí, así lo premoniciono, sin embargo, pues, ¿Cómo lo hacemos para detener eso? ¿Cómo le hacemos para desarrollar armas de resistencia? Es otra vez volviendo a, a sentir, volviendo a platicar, volviendo a tener confianza entre nosotros. De alguna manera la tenemos que desarrollar. A lo mejor entre nosotros, entre, entre nuestras generaciones, es más difícil, pero si llegamos para abajo y darles a entender, hey, en esto la estamos regando, aquí la estamos zurrando, y, y necesitamos... We need to change course. It's one way or another. Y también te va a traer una satisfacción. La satisfacción que nosotros adquirimos es muy efímera, es muy estúpida, tú necesitas una satisfacción que más te llame la atención, algo, algo más que dure más tiempo. Lo que no quieres es una, una cura que dure 5 segundos, 5 minutos, 2 semanas, lo que quieres es algo consumible que te dure por muchísimo tiempo. ¿Qué is that? Where is that? ¿Y cómo realmente se satisface esa, esa necesidad? No lo sé. Pero, pues, veo que hay mucho que investigar. Veo mucho por lo que eh, necesitamos darnos cuenta de dónde estamos, dónde vivimos. Y buscar la manera de hacer una, un, un consumo que ayuda... Para mí se me hace que es un consumo que ayuda al planeta a regular Y si nos regulamos nosotros como humanidad, como sociedad, pienso que tiene un... A, a un efecto dentro del sistema del planeta Bueno amigos, pues a ver si la próxima vez que consumo una experiencia me vienen a visitar por favor <risa> La experiencia es visitar ya sabes <risa> <risa> Pues muchas gracias Muchas, gracias, muchas gracias. gracias Una buena plática y ya tenía muchas ganas de hablar con ustedes Sabe Cuídense Muchas gracias 3, 2, 1,